Buenas amigos, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel. Primero voy a compartir el, el, el directo, lo voy a compartir en el chat. Perdón, es que vamos a hablar del chat, definitivamente. Y estoy medio... bueno, como, como un poquito... Hemos hecho unas cuantas cosas aquí bastante malignas, por llamarlo de alguna manera muy bien, ¿qué es lo que hemos hecho? bueno, se me ha ocurrido la idea de poner al chat GPT a jugar una partida de ajedrez esto sí me voy a poner a jugar un poco por aquí a jugar al chat GPT al ajedrez contra Microsoft contar, contra Bing ¿vale? pero y aquí viene el pero hay que decir que Microsoft no se ha atrevido. o sea Bing no... dice que no mañana haré un vídeo más grande de, de hablando de esto porque la verdad cuando lo he visto digo bueno joder o sea GPT me ha dado varias opciones me ha visto como súper dispuesto vamos, a jugar ahora sin embargo eh, Bing no y no han hecho. Entonces. Pues bueno, ahí ha quedado la cosa, ¿sabéis? Vale, vale, vale, vale. Bueno, no sé ni por qué parte lo había dejado yo, ya cuánto es la última vez que he jugado a este juego ayer y no, sé, no me acuerdo yo en qué parte me, me quedé atorado, pero bueno. A ver, ahora te vas a quedar atorado ahí, ¿no? Porque, hombre! Estío, ¿qué faltaba? Vamos. Bueno, que ha Bueno, también por otra parte es normal, ¿eh? Ubisoft. ¿sí? Tiene la fama, pero es eh, que, vamos... No es una fama inmerecida, ¿eh? aquí intento ya quizá salir, pero ya me he quedado yo atrapado, fíjate tú. Ya aquí ya me he quedado atrapado. Hombre, menos mal. Bueno, pues imaginaos lo que ha pasado. Por un lado, la GPT, abiertamente en, con ganas de jugar, ha dicho que sí, de hecho. Me ha dicho, pues, oye, métete en, en, en el chess.com, te abres una cuenta y jugamos los dos. Y así. Y agrégame como amigo, que ya te quedas tú, ya vamos. Bueno, hago todos los pasos, ahora intento hacerlo con el... con el de Microsoft. Hoy Microsoft ah, no, no la ha he hecho Mierda, mierda, y ocho veces. Disculpe, ¿eh? que es que también estoy jugando a la vez también. Pues uno, muchas veces, algún improperio. No me lo tengo ahí. No, sí, da igual, no te A ¿la tiro bien o qué? Sí, esto es lo que yo quería yo, a donde quería yo llegar esta GPT sí que se ha mostrado dispuesto a jugar Bien ha declinado ha dicho que no, yo no trabajo estas cosas lo cual no es cierto puede hacer perfectamente lo que hace el otro, lo que pasa es que no la ha salido de, de ahí hablando en clara y, eh, hablando plata y mal, ¿no? como se suele decir no le ha dado, no le ha dado la gana Vamos. Pero sé esto tampoco a, ver a dónde va a llegar el tema de la inteligencia artificial, porque desde luego tomando puta, puta, que hay gente que no entiende por ejemplo, bueno, mi interés y a mí me interesa la tecnología pues es normal ¿no? pero porque mi, mi interés porque esto puede cal, esto lo está cambiando todo y por supuesto que también va a cambiar los videojuegos pero cómo me voy a quemar aquí hace fuego extraño este porque no puedo subir ahí hay aquí una fecha que dice que tengo que subir bueno. hay que ver la cantidad de gente que sueltan dejan notas ahí a ver me interesa ver tu vida instrucciones por escrito Uf. instrucciones bueno, lo dejo para después ¿eh? ¿Vale? amigo o oh, el camino en Italia se forma una manifestación por parte de los profesores a causa del chat GPT ¿Por qué? Porque, hombre, vienen un montón de estudiantes que dejan que su trabajo pues, no lo haga nada. no quieren que sea tónica, Si tú me presentas un trabajo hecho una inteligencia artificial, lo estaba comentando hoy mismo con, con la por ejemplo, lo estaba comentando, digo, es que lo más, lo, lo más increíble es que necesitan de otra inteligencia artificial para que le verifique si el trabajo que tú le has entregado es o no hecho por ti o si está hecho por una inteligencia artificial para que nos entendamos que para que tú necesites como puedas comprobarlo necesitas de la inteligencia artificial también es un poco paradójico ¿no? que te tenga que necesitar del mismo recurso pero es así una inteligencia artificial que haga lo que lo que no puedes hacer identificar bien quién es de verdad o quién no. ¿A cuánta gente hemos visto peleando con ese rey? Por favor, díganme, no es una cosa que nos ponga a ver, somos un poco lerdos ahí. ¿eh? Vemos que la palabra bot y no nos olemos que es un bot. ¿No, si está haciendo las mismas frases que, que, que las que tomaron en la película. esto es lo que ha hecho, el, en verdad no Ha inventado un lenguaje ni nada, no, no, lo único que hacía el bot era copiar y copiar nada más las frases de todos los personajes que gente peleando entre ellos ¿eh? es que, son de verdad ¿eh? sabes que, eso no, que son una persona no, no yo no aguanto que me hablas así hombre. te las creído si ¿Te, te, te, te dices eso es que te las creo ya luego o se enfrenten eso tiene que sentir una frustración ya, ya, Maldita no. máquina, ¿no? Pues sí. Maldita máquina te ha... Ahí está la de salida, de verdad. Yo creo que no. No tiene salida, ni, No tiene ni siquiera. Un propósito. O algo. Por favor. Que alguien me diga qué propósito tiene este juego En este momento. Ninguno, ¿verdad? como me suponía yo. A los amigos, ahí es donde íbamos. allá, hay una tirolina que vaya para allá, por favor, una tirolina que vaya para acá. Me dice esta gente que hazte una cuenta, eh, me da la opción, que eso también es de agradecer, me da la opción de utilizar, o pues, yo qué el que ellos quieran, ¿no? Prueba tal página Chess.com Me nombró el Chess.com Me nombró otras páginas más También del mismo estilo Que eran básicamente para jugar a Al ajedrez, vaya Pero al final se hizo un poco la Longis También hay que decirlo Esta GPT también se hizo un poco el Longis ya estamos fuera, qué bien. Hombre, guancho, estás ahí. Guanchito es mi cocodrilo. Guanchito ido Guanchito, guanchito. Bueno, pues es que esto es que en la bonda. O sea, precioso el juego, que voy a deciros? Es que cuando, lo diga, cuando uno lo repite tantas veces ya queda hasta, hasta feo, ¿no? pegado un buen... yo por aquí dentro de la cueva no me vuelvo a meter ¿eh? no tengo yo aquí el... ahí... el traje... vamos a ver... que nadie puede morir por eso hombre hubo un carajazo me he pegado, pero tanto como morir no... ha muy interesante de tal manera jugar al, al ajedrez con con el chat y todo eso pero repetir y esta vez que sí poder conseguir no ya jugar contra... porque yo no soy Kasparov, ¿me entendéis? o no, de hecho me, me pegué una buena partida con una IA hoy inteligencia artificial pero claro, no es lo mismo, yo no soy como digo dice pan disculparme, yo, yo voy un poquito más lentito dentro de lo que cabe ha sido una buena partida, quedó más o menos casi casi casi en tablas ¿eh? pero al final me hizo un jaque mate, un jaque mate total sepa os veo Pues sigo con la, con esa en la cabeza de que de hacer un unas cuantas cositas bastante ya, ya lo he dicho antes cosas malignas ¿eh? ustedes sabéis conocéis el mugen no el, el, es un también un engine, pero para juegos de estos laterales de de lucha. Y hay algunos que son increíbles, no. O sea, hay algunos que vamos. Son... ¿no? Vamos a coger esto. O sea, para ¿Han pintado algo ahí? Vaya grafiti más grande. ¿eh? Bueno, ya ¿Qué hay aquí no, aquí nada no nada. me diga que hay que cruzar eso no por dios no por dios tanto no no, no que sí tenemos que ir para esa parte de atrás ¡Joder, vaya tela! A ver qué hay por aquí. Pues nada, otra cosa que se me había ocurrido, que la podéis hacer ustedes, todo el que es es, coges una pantalla verde. Yo lo pensé ayer, y se lo he comentado ya al colega, y digo, que esto moraría de... Pero a ver, son cosas para hacerla para uno, ¿no? O sea, te montas un croma lo suficientemente ancho como para que que los movimientos de patadas y todo y lo que te hace es uh, lo que te marcas también que también está su horario trabajo a Dar su imagen desde diferentes puntos y luego le metemos magia de una forma responsable pero decirlo, pero de una manera responsable equitativa a ver que un personaje sea más fuerte que el otro por ejemplo ¿no? siempre se busca la equidad ¿no? sobre todo un movimiento de estos de fuerza, un movimiento mágico, lo que sea. La magia o va, si una magia o dos. Luego golpes bajos, golpes altos, patadas bajas. Y todo, y grabas a, a tu amigo, a tu amiga, en un Después lo pasamos a los ordenador y lo cambiamos al fondo. O sea, lo utilizamos ya, eh, lo cometimos en el spray, lo metemos en el buggy. tenemos todos los movimientos. Ya eso ya es lo único que necesitamos. ¿Molaría o no molaría? Sí. ¡Ey! ¡De vuelta! A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Coño! No. ¡Coño! No, no, no. oh, que me caigo. Joder. ¡Anda que no! vaya tela. Sigo pensando la manera de. Es que también sabéis una cosa que si. Por ejemplo con el con el de Microsoft Con el de Microsoft, el MidJourney, por ejemplo Tenéis una cuenta de Hotmail Creo que era con el MidJourney Sí, creo que era con el Mid -Journey. Es mucho mejor que si lo haces con la cuenta Gmail ¿Por qué? Porque uno es de Microsoft y el otro no ¿Entendéis? tal cual Pero cuando cuando leen que tiene que tú estás con tu cuenta de Gmail dices yo cuenta de Gmail qué haces tú con una cuenta de Gmail vuelve con nosotros anda y esto comprobado ¿no? o sea trabaja mucho mejor si la, si te registras con una cuenta Hotmail vamos ¿vale? De esta que te caes a lo mejor con el niño, Pero, a ver, lo voy a matar con no, chino asado. Chino asado. Ahí. No me vayas a quedar... Bien. No, no. yeah. Eso se ha disparado, eh. Yeah. Yeah. Ya eso para que corra Pero bueno. de muy poco, ya os digo yo que esto va a petar cada vez más. Está revolucionando Python, por ejemplo, muchas cosas. El otro día me dio por hacerle una pregunta al Chat GPT, eh, más bien a Bing, fíjate en este en este sentido Bing tuvo más, tuvo una respuesta más. <tose> porque le pregunté la crítica pregunta de una máquina a por lo menos creemos y entendemos que no, Pero no o algo parecido para utilizar el armamento oh, no. vale, ya está. yo creo que ya está solucionado hay algunos aquí, pero es que algún disidente algo, mira, lo vayan a bueno, la verga de que oye, a ver Oye, no, no, no okay. Mañana ya fijaré sí un vídeo eh, mejor editado, explicando bien, he tomado algunas capturas de lo que ha sido un poco la conversación. También grabaré en, en directo, bueno en directo, grabaré eh, lo que me responden. Creo que ya va siendo hora de que hagamos un. que le hagamos una entrevista, ¿no? Yo creo que. Sería muy buena idea hacerle una entrevista ya al chat GPT. El problema es que ahora mismo solamente estamos disponibles al chat GPT, al previo, digamos, al, al último que tiene menos tiempo. Aparte de ese pago, y ese ya... Tampoco tampoco está tan mal, ¿eh? el, me, me he fijado en los precios, y tampoco está tan mal, comparado lo que pensábamos que iba a. O sea, que esto de 20 dólares y tal no iba a pasar. A ver, son una tecnología muy tocha que te está salvando el culo de muchos. Algo más increíble ya. Vi el digo ya, ya puede hacer videojuegos. Ya, el chat GPT ya puede hacer videojuegos. Ya cuando te hace un pong ya tú ya dices tú, ya. ya, ya, ya, ya en medio de la partida. Ahora imagínate que está sentado en plata y le dices a, al chat GPT, oye, hazme un charte, pero con varios y no sé qué. O hazme el de la Funyu, pero que... Aparte de que ya soy coronel por haberme tan car carchado, ya fijar he cargado a muchos cabroncetes. Ya. Hombre, comandante Castillo. Que televisión más buena se incendia antes de que. antes de recibir un brazo. Mañana desde luego me voy a poner más con el tema este. Me parece súper interesante. No sé qué os parece a usted, ¿Qué os parece a ustedes? que no normal. Bueno le pegas un disparo en la cabeza, le ha pegado varios disparos en, en el torso, pero no tan grande. física de? ¿Eh? ¿No ha explotado? Voy a explicar por qué no ha explotado. La vuela. Vamos a cambiar de arma. Ahora. Se disparaba al tanque falta hasta ahora desconocido. ¿de ¿Dónde está? ¿Cómo está disparando, por Dios? Me está poniendo ya en el beso. Como una rata. Pero este es ya de por sí Este enemigo este es un. NPC evidentemente, pero tiene su propia inteligencia artificial. No te va a contestar. A ver, no te va a hacer un poema, no te va a recitar a Chesky. Pero que incluso no sea tan inteligente. No pues sabrás responder a la cita. Todo esto mejorará, evidentemente, por eso también lo digo en el curso del. Ahí está, muy bien. Sí. Estas formas de... no, no. Es lo único malo que veo en los videojuegos últimamente, son las mecánicas. Eh, por supuesto, si yo ahora mismo lanzo aquí... llevar esto. Vale. Bueno, cabecita. Ten cuidado. Te veo armado, ¿eh? Te veo armado, ¿eh? Cuidado. ¿Está fallido? De, de la física, de la física, por ejemplo, la diferencia entre, que hay entre, entre el GTA 4 y el GTA 5. La, la, la física de, de uno y de otro. Lo cierto es que, que el mundo del gta 5 mucho más colorido mucho más bueno hay zonas eh, en el gta 4 en la que literalmente no es nada está, literalmente está a oscuras a ver, está que hace a buen puerto y cuando terminemos ya yo creo que ya todo está dicho crea ¿eh? es que no sabía como no me daba tiempo ya para hacer un vídeo este hermanos tóxica parece que nadie nos no consigue ¡Sin changa! ¿Quiénes de ustedes no tenéis ganas de un Deadpool 3? ya? Una, una de Deadpool que salga la de... que sale por lo beso. Voy a Jodas. Dios mío, que era. Que era mi último día en el trabajo como un coronel. no Wilson. No, que estoy... hey, Guess what I got? a, tank? You're a superstar. Bring it home to mamacita. On my way here, one of the Hay que me persiguiendo, no sé, un helicóptero o un mario. Un doble. Un Un doble chico. Un globo chico. Un Un globo Un chico. Un doble Enamorado de la luna, la luna por la luna, la manada Ya se van a poner las de medita, nos van a parar, ya verás. para todo. Para es un que ya he utilizado en dos vídeos, un de los que uno con la voz de Rick y eh, Morty y el otro con la voz de Rick y vale, Y eso lo que tiene que hacer y gratuito, es si gratis, pero hay que cosa que es el duque, tenéis que buscarle el Duke porque es este tanque me como que me llamo, es que me va a llegar, Para de ayudar, que te lo no para ayudar, disparó. Oh, Dios, menos mal. Leave it with me. She's gonna be beautiful. Sí, niña, es un tal que no lo he robado. Me lo va a tunear. Sí, creo que sí. Hey, hey! Well, that's no tank! That is the Senya Sayas original! Costume design! One of a kind! All that's left is... That tank is your brush! Es your coño. Oh, qué doño, qué cosa más <risa> fea. Pero si esa mierda es rosa, ¿qué coño es esto? Oh, por Dios, Dios. Este, esto lo llamas tú. Bueno, calma que probarlo. Otro día. Ay, nos vamos a ir a preparar la edición de este mismo vídeo, a recortar las cosas, que no se nos olvide eh, el tema de... No, no se me debe olvidar el tema, que no se me olvide el tema de el pero de todas manera, mañana, mañana, desde luego, haré un vídeo ya más largo y hablando de esto. Si alguien quiere saber más, hay otros canales también. ¿no? Sí, es que todos los estamos, todos los estamos. Ahora mismo, disculpa, pero es que lo estamos flipando todo el mundo con el chat. Y por obvias razones, bueno, unos buscan hacer, pintar una teta. Y otros pues ya sabéis pues, como otras cosas. Yo le he querido poner, le he querido, lo he querido enfrentar, digamos con el con el que tiene Microsoft y Microsoft ha declinado no quería jugar. Y mañana lo vamos a ver, pero mucho menos. Así que nos vemos en el próximo tos y con nosotros. Esta carta escrita máquina, el papá. Te invito a no volver a hablarme nunca más. No, no quiero saber tus problemas eh, Hasta la próxima amigos. Hasta la próxima amigos, como digo, no